si hay una clara superioridad en algún aspecto, o en varios, qué sé yo, no, no hay ninguna razón para que esas personas no, no sean humildes también. Vos, esa actitud la vas a decir vos sobre ellos. Por más eh, podés tener la persona, incluso una persona que... Hablemos de poder social, una persona que obtiene la capacidad de decir quién vive y quién muere, y quién come y quién no come, tipo un rey. Ese rey puede, ser, puede tener cualquier tipo de actitud hacia los demás.